Un buen día. Ahora vamos a ver cómo agregar capas de Google Maps o Google Earth en QGIS 3. Para lo cual nos vamos a basar en el servicio de Tile Map Service. En este caso tenemos unas direcciones de Google. Para ello simplemente copiamos la dirección. En este caso, copy. Y me voy a QGIS 3 en QGIS 3 desde el panel navegador donde dice XYZ Tiles voy a hacer clic derecho y New Connection coloco un nombre, en este caso Google Maps y coloco la dirección puedo establecer aquí el Zoom, jugar con el Zoom y le damos aceptar Ahora desde el panel navegador en XYZ tiles ya tengo la nueva capa para Google Maps. Hago doble clic y se me ha cargado. De la misma manera puedo agregar Google Satélite. Simplemente copio la dirección. Regreso a QGIS, clic derecho, new connection. Establezco un nombre, pego la dirección. Establezco el zoom, le doy a aceptar, y puedo hacer doble clic para agregar a las capas Google Satellite. De esta manera tengo las capas de Google Maps o Google Earth dentro de Google 3 Bien, esto ha sido todo, espero que sea de su ayuda, y no olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.